Terminé el horario de trabajo, cerré mi oficina y bajé al estacionamiento. Estaba abriendo la puerta de mi auto cuando escuché la voz de mi amigo Miguel. —Manuel, quiero hablar contigo. ¿Cuándo tienes tiempo? —Hola, Miguel. Qué gusto verte. ¿Cómo ves si el sábado vas a mi casa? —Estoy ahí a las diez, ¿te parece? —De acuerdo, nos vemos el sábado. Conozco a Miguel desde hace muchos años. Estuvimos juntos en la universidad y ahora trabajamos en el mismo edificio. Los años han pasado y conservamos esta buena amistad. Llegó a mi casa esa mañana. Era un sábado de viento ligero y fresco. El mes o el año realmente no importan. Lo que sí importa es lo que él y yo teníamos que hablar. Mi amigo traía cosas que agobiaban su mente. Yo ya lo había notado desde hace mucho tiempo. Sabía que su matrimonio no iba por buen camino y que mucho dependía de él mismo. Nos saludamos, lo invité a pasar a la sala y le ofrecí un vaso con agua. Tomé la iniciativa y le pedí que me platicara acerca de las cosas que traía en su cabeza. Con la mirada al techo, empezó a decir. —Sabes, Manuel, no sé ni por dónde iniciar. Pero lo que sí sé es que he repetido muchas veces a mi esposa la frase... Así es mi carácter y siempre será así. No pienso cambiar. Mira, yo te digo a ti y a los miles o millones de varones que dicen esa frase a su pareja, que lejos de ser así su carácter, así es más bien su falta de carácter. El carácter es el conjunto de hábitos, actos, cualidades, disposiciones y tendencias que te definen de una manera particular. El carácter hay que dominarlo. No hay que dejarlo suelto para que ande coqueteando con la ira. Qué fácil es decir, así es mi carácter. Pero qué difícil es reconocer la carencia de control de uno mismo. Lo más probable es que tengas deseos de ser mejor y quieras pedir en forma desesperada una ayuda. Te aseguro que si la pidieras, la primera en ofrecerte ayuda incondicional sería esa mujer a la que tantos malos ratos le has hecho pasar. Tomé un sorbo y continué diciéndole. Esa mujer que ha visto correr tu carácter por las calles, suelto como un perro callejero, sin rumbo fijo, y que ha observado en ti un carácter flácido, vencido, dañado, que no tiene un propietario, que no tiene quien lo oriente, seguramente será la primera en ayudarte. Si tú no tienes el control de ti mismo, permíteme decirte que estás destinado al fracaso destinado a la pobreza de las relaciones humanas. Al carácter hay que educarlo, hay que dictarle con la mente, con el corazón, con el sentido común. Al carácter hay que indicarle cuándo debe luchar por algo que es justo y cuándo debe ser prudente, humilde y quedarse en silencio. No basta con que lo pienses o con que tengas toda la intención de cambiar. Nunca es suficiente con que se lo prometas a tu pareja para detenerla cuando ha querido alejarse de ti. Debes hacerlo, debes mostrar acciones, debes dar ejemplos de cambios visibles en ti. Actitudes que te lleven de ser un mal dueño de tu temperamento a ser un digno poseedor de un control sobre tu ira, tus frustraciones, tus impotencias y tu desordenada forma de vida. Todo esto bajo el dominio de ese fuerte modo de ser positivo que debes tener. Firmeza en la forma de llevar tu vida que haga sentir segura a la persona que te ama. Miguel seguía sentado escuchándome en silencio, y de vez en cuando bebía un poco de agua. Yo continué con mis palabras. Amigo, la fortaleza no quiere decir que tengas músculos de acero para romperle la boca a quien se te ponga enfrente. La fortaleza está en un músculo más hermoso que debes ejercitar y se llama cerebro. ¿Para qué quiere tu pareja a un hombre con una gran fortaleza física si cuando tiene que usar su cerebro es el más débil del mundo? Si desde este momento te sientes ofendido por mis palabras, te recomiendo que mejor dejemos esta conversación. Le sugerí, sin tener temor de que aceptara la propuesta, pero a la vez sabía, por su silencio y su mirada clavada en el piso, que había logrado captar su interés y que probablemente me permitiría continuar.